el tema de hoy es el poder de la meditación plena. Entonces, el poder es una energía concentrada que nos es útil en tiempos de necesidad. Y la meditación la, es un recurso diario en nuestro caso, que decidimos meditar diariamente, para responder a las situaciones de una manera distinta. Para poder meditar y tomar beneficio de un tiempo que yo he designado para el propio ser, para el alma necesito comprender que yo soy una energía distinta al cuerpo que tengo. Yo, el alma, soy una energía sutil e intangible. Soy el ser que siente. Y, claro, tengo un cuerpo que utilizo para expresar lo que soy. Entonces, ¿por qué es importante considerar que soy una energía ilimitada? Porque de cierta manera, al sentirme como energía, voy a ser capaz de decidir a dónde quiero dirigir la atención de mi mente. Entonces, el alma tiene la facultad de pensar a través de la mente y la mente no tiene que ver con el cuerpo físico, es una energía. Ustedes generan pensamientos segundo por segundo y cuando decidimos meditar estamos decidiendo hacia dónde dirigir la energía mental. ¿Hasta ahí bien? Entonces, eh, hay un vasto recurso interno que tiene que ver con una energía en particular que nos va a dar beneficio. Pero yo necesito decidir enfocar mi atención en algo que me dé beneficio. A todo aquello a lo que ustedes dirigen su energía mental, lo están empoderando. No sé si en el día de hoy, cuántas veces habrán pensado en las virtudes y especialidades que ustedes tienen. como muchas, de dos. Y lo que pasa es que el alma, el ser que somos, generalmente está rodeada de cierto nivel de negatividad. Noticias, ¿qué porcentaje de noticias positivas vemos al día? qué porcentaje de programas en los que se habla con positividad, ánimo, hay. Entonces, a veces nos coloreamos de lo que se ha hecho común, que es hablar de algo negativo, de cómo están las circunstancias en los países, diferentes cosas que están pasando, que eso son una realidad, pero la buena noticia es que detrás de todo eso hay una realidad intangible que es mucho más profunda que lo que vemos, y es lo que somos. El ser que soy es completamente virtuoso, pero en algún momento yo adquirí ciertos mecanismos de defensa para poder sobrevivir en un mundo con un porcentaje de negatividad y violencia que no podemos negar, ya sea en las grandes ciudades, incluso en las pequeñas, esto está subiendo de tono. Entonces, nosotros cuando meditamos, decidimos por adelantado cuál va a ser la intención y el propósito de meditar. Para que ustedes puedan permanecer enfocados en lo que han decidido y todo el entorno no pueda ser tan fuerte que contrarreste su concentración. Entonces, es importante que todos los días, de alguna forma, se den el espacio para repasar ciertos capítulos de su vida en donde han sido capaces de mostrar esa energía virtuosa que ustedes tienen en algún momento han ayudado a alguien, en algún momento han dado ánimo, en algún momento han podido ser capaces de perdonar, de olvidar, y de sacar a alguien adelante. Y todo eso no tiene que ver con cosas que tenemos, sino con lo que somos. Diariamente, Ustedes son una energía que sale a la calle para afrontar muchas cosas. Por ejemplo, ¿conocen algo llamado presa? ¿Sí? No. De vez en cuando. Sí. Bueno. ¿Qué tal si la presa se vuelve una oportunidad para internamente generar algo para mi beneficio? en vez de que sea un botón para que salga la presión, el estrés, el sentir que perdí el tiempo, ustedes pueden cambiar su actitud en un segundo. Y ese poder lo generamos a través de una intención. La intención está antes que la actitud. Entonces, tienen que ser observadores de las intenciones que ustedes generan durante el día. Porque en el momento en que ustedes llegan a un momento en el que hay presa, o llegamos al banco y hay gente, bastante gente antes que yo, y cada vez hay más oportunidades entonces para que yo vaya hacia el interior del ser y en vez de generar pensamientos que me van a gastar energía y me van a hacer sentir incómodo, porque la impaciencia es una incomodidad para el alma. No creo que se sientan muy bien cuando están impacientes. Entonces, en vez de generar pensamientos que van a hacer que yo me impaciente, angustie o estrese, tengo que sustituirlos por pensamientos que me den paz, serenidad, confianza, alegría, aquello que yo decida con intención sentir. Primero es el pensamiento y después el sentimiento. Esto es muy rápido. Entonces, por eso es que nosotros les sugerimos que guarden ciertos momentos, ciertos minutos, quizá 20, antes de empezar con la primera acción del día. ¿Cuál será la primera acción del día en Costa Rica? El café. Entonces, antes de esa primera acción, que me encanta, entonces voy a hacer algo, un cafecito para el alma. Entonces, voy a tomar los mejores ingredientes que tengo en mí para darme ánimo, para... Yo sé que el café-café no lleva azúcar, yo lo sé, y disculpen los buenos cafeteros, pero los que ya nos acostumbramos a ponerle, aunque sea azúcar más cavado, este, pues podemos ponerle dulzura a nuestro día, porque a veces nos vamos a tener que enfrentar y tener que lidiar con ciertos caracteres que son como un café amargo, pero hay que endulzar la vida, hay que traerle y poner un sabor particular para que esa persona que de alguna forma está necesitando de algo, yo pueda otorgar eso que yo tengo en mí, y la dulzura en términos del alma viene de reconocer que internamente y eternamente yo soy paz. Entonces, la paz es un ingrediente muy importante para empezar el día, así como nuestro cafecito. Y si yo me considero alguien cuya religión original, y llamamos religión no algo que es un ritual, sino la palabra original viene de Dharma, y Dharma es un código de conducta, es algo que, que se da naturalmente en el ser, yo, originalmente soy paz pero tienen que hacerse su espacio para ir y sentir esto. Ahora, ¿cómo concentrarse? Les voy a dar dos tips. Yo no sé cuánto tiempo de lo que yo he estado hablando, su mente ha estado aquí. ¿Qué porcentaje podrían darse? 40, 60. No los vamos a calificar. Esta es una universidad, pero no calificamos. Lo que yo estoy haciéndoles ver es que para meditar con plenitud tenemos que aprender a estar en el aquí, en el ahora. De otra manera, no van a optimizar el tiempo que ustedes se han dado para obtener poder y enriquecer el recurso que ya son naturalmente. Entonces, yo tengo un método que me ha servido y cuando yo leo algo, mientras lo leo, en la pantalla de mi mente no hay nada más que las palabras que estoy leyendo. ¿A alguien le pasa que acaba de leer un párrafo y tiene que volver a leer? ¿Sí? Porque otra vez, ¿a dónde se fue la mente? Nos solemos desfasarnos del tiempo que nosotros mismos hemos designado ya para una lectura, ¿eh? Entonces, si ustedes van haciendo que su mente sea una energía con la que pueden danzar, no batallar, ¿les gusta bailar en Costa Rica? ¿Sí? ¿Mucho? Y cuando estamos bailando con alguien, ¿sí? Es importante seguir los pasos a un ritmo o, o nos vamos a estar atropellando, pisando y demás, ¿verdad? Y entonces no sabe igual, no sabe igual una vuelta y medio atorada que cuando, cuando se sabe dar. Entonces, ustedes tienen que danzar intelectual y mentalmente el intelecto es el que decide de la meditación es el que decide el objetivo a lograr yo en este momento quiero meditar para obtener paz eso lo expresa el alma a través del intelecto ok? Todos estuvieron aquí mientras dije esto. ¿Sí? Ok. ¿No? Para repetirlo. El intelecto decide qué es lo que ustedes quieren experimentar. Entonces, cuando la mente está dispuesta a danzar en armonía con lo que el intelecto le dijo, va a generar pensamientos que tengan que ver con ese objetivo. Y nosotros tenemos un link con descargas gratuitas de libros que ustedes pueden leer para tener un recurso y saber qué pensamientos generar cuando meditan. También tenemos una aplicación llamada Meditap, que es muy fácil bajar, entran a Play Store, buscan Meditap, Brahma Kumaris, y van a encontrar meditaciones guiadas, van a encontrar música y van a encontrar libros. Lo importante de un objetivo al meditar es que tengan ahora un recurso para poder sostener esa meditación. De otra manera, la mente se va a ir otra vez al pasado, a lo que va a pasar en el día, a donde gusten y manden menos a donde le dijeron. Porque, como todo en la vida sí, estamos preparando algo, tenemos que tener los recursos necesarios. ¿Les gusta cocinar aquí en Costa Rica? ¿Sí? Entonces, cuando queremos preparar algo para alguien que queremos, necesitamos buscar los mejores ingredientes. No podemos empezar a cocinar sin ello si ustedes quieren enriquecer sus meditaciones tienen que tener los mejores ingredientes que son los mejores pensamientos de otra manera les va a ganar algo llamado hábitos o patrones mentales que precisamente tienen que ver con un desfase en el tiempo otro método que yo he utilizado para mantenerme en el aquí y en el ahora, es cuando escucho a alguien, en mi mente no hay nada más que lo que la otra persona está hablando. Vuelvo a preguntar, cuando están en alguna conversación, hay ocasiones que le tienen que decir a la persona que vuelva a repetir algo porque... ¿No estaban ahí? Sí. Entonces, como ha pasado desde que empecé a hablar hasta ahorita, físicamente todos están aquí. Mentalmente no sé a dónde se han ido. ¿eh? Y cuántas veces han ido y regresado. Porque eso en Occidente se ha hecho algo común, pero nos hace perder energía. Entonces eh, yo no sé cuánto ustedes estén pendientes del ahorro del agua, del ahorro de los recursos naturales, del ahorro incluso ahora de las cuestiones del plástico para no lastimar a la madre tierra o al mar ¿Sí? a veces es mucho más fácil cuidar detalles externos pero también ustedes saben que hay una contaminación creada por el tipo de pensamientos que se generan ¿Sí? entonces ahí donde ustedes estén con sus pensamientos positivos, con sus pensamientos basados en virtudes, en algo positivo que lean, pueden generar un entorno distinto y cambiar la energía. ¿Han visto los cristales? del agua, cómo se reúnen cuando les ponen música, lo que es música. Mozart, Beethoven, ¿lo que alguien se sentó, pensó y creó de una manera extraordinaria. ¿Y qué ha pasado cuando le ponen el heavy metal y todo este tipo de ¿Qué hacen los cristales? Se separan tanto como si no se quisieran ni ver, ¿no? Porque la energía densa hace que precisamente generemos internamente algo que no es beneficioso para nosotros. Sí. Claro. Claro. Las plantas. Somos niveles de energía y hay respuesta a eso. A lo que voy es, cada una de sus células se puede nutrir de una manera distinta si ustedes dedican cierto tiempo a meditar y obtener una energía positiva. Definitivamente, van a transformar esta información que nos está llegando, segundo por segundo, de ambientes, personas, alimentos, bebidas, etcétera, incluso a nuestra materia directa, el cuerpo. Entonces, si ustedes mm, quieren un beneficio para sí mismos, es lo que nosotros les proponemos cuando les decimos que tienen que invertir cierto tiempo en dedicarse a obtener poder. Entonces el primer paso es considerarme una energía intangible. Esta energía, que es la que da vida a este cuerpo, necesita nutrirse de lo que piensa, de lo que decide y de lo que ve, porque para eso tenemos los sentidos, ¿sí? Ahora, hay otra energía que es constante y es con la que nosotros nos comunicamos al meditar en el Raya Yoga. Yo no sé Nuevamente, cuánto pueden lograr constancia cuando se proponen algo en porcentaje cuando se proponen cumplir con alguna meta. Es fácil ser constante. Cuesta ser constante. Porcentajes también depende la meta. Depende el tiempo de la meta, depende la motivación para cumplir la meta, las circunstancias que rodean para cumplir. Muy bien. Y sin embargo, nosotros tenemos una energía que es constante, disponible las 24 horas y completamente altruista, no les va a llevar nada el conectarse con él, el Alma Suprema. Esta energía que las diferentes religiones le han dado diferentes nombres, para nosotros es importante esta energía porque precisamente tiene la constancia que yo necesito para cumplir con el primer objetivo, que es el estar bien. Si yo estoy bien, todo lo que me rodea va a estar bien, independientemente de cuáles sean las circunstancias y los caracteres. Porque yo soy un ente proactivo. Yo no he venido aquí para que me afecte todo y me quejen. Yo he venido aquí para generar una energía que pueda dar cierto tipo de respuesta en vez de reacción. Entonces, esta energía está disponible siempre. Él es un recurso ilimitado que está más allá, este, esta pintura me encanta porque nos está mostrando el lugar donde él está. Más allá del universo físico, no está afectado por leyes universales. Y esta energía es un océano, que me hace sentir a mí también un océano. Pues vamos a tener ahorita una visualización. ¿Sí? Entonces, les voy a pedir que cierren sus ojos en caso de que no puedan concentrarse en algún punto de este cuadro. Si pueden concentrarse, déjenlos abiertos. Pero es visualización. Si lo cierran, está bien. Vamos a visualizar. un océano en calma. Permitan que su respiración vaya de acuerdo con los pensamientos y las imágenes que hay en la pantalla de su mente. Piensen que están entrando al en YouTube O a cualquier pantalla o página y aparecen las imágenes de un océano. Es de día. Se siente una brisa fresca y el océano brilla. Hay un sol que hace que este océano pueda tener brillo en las olas y yo me siento muy sereno, me siento renovado y como si el agua me bañara, me siento refrescado. Estas olas son muy suaves y siento como si me estuvieran meciendo. Siento paz, este océano soy yo este océano es el recurso ilimitado del ser espiritual que soy y cada ola es una virtud Yo soy paz. Yo soy amor. Soy pureza. Soy verdad. Soy felicidad. Soy un alma expresado lo que soy a través de la amistad, de la solidaridad, generosidad, la benevolencia, la misericordia, el perdón. Soy un océano tan vasto tan limpio tan ilimitado y el sol que está iluminando mis olas es la energía del alma suprema esta energía que es tan cálida que fortalece, que empodera, que acepta, que ama, que eleva, que me hace sentir digno y único, especial. Para mí, y los demás. Ahora, experimente cómo este océano, ilimitado de energía pura, rodea a todos los que conocen y les hace sentir Especiales, igual que ustedes respiren profundo, abran sus ojos, ¿cómo estuvo? Más o menos, sí. Ustedes son un océano ilimitado de recursos intangibles. Lo único que nosotros hacemos es invitarles a que se descubran, a que se den un tiempo para emerger lo que ya son. Todos tenemos nuestras propias respuestas. Por eso es que ahí a donde ustedes hayan llegado, en cuanto a sus logros profesionales, en cuanto a todo lo que se hayan propuesto, tiene que ver con la fuerza interna que son. Lo que tenemos es relativo a veces hay circunstancias, ha habido momentos, ha habido temporadas, en las que hay más, en las que hay menos, pero no por eso yo dejo de ser quien soy. Eso está más arriba de lo que hago y lo que tengo. Entonces, cuando yo decido obtener poder, ya nada más con que ustedes lo piensen, intelectualmente ya están eligiendo un objetivo muy particular. Yo durante el día puedo obtener poder o generar negatividad o desperdicio. ¿Quién decide esto? El propio ser. Eso es una maravilla, porque nadie, yo no puedo entrar en sus mentes y hacer que ustedes piensen lo que yo quiero. Es una maravilla, ¿no? Que nadie pueda entrar en mí a decirme qué pensar. Entonces, yo soy un soberano que decide qué pensar, qué sentir. Cómo pensar, para qué pensar, qué decidir, para qué decidir. Tengo el total control de mi energía sutil. Y eso es una gran maravilla. Entonces, cuando uno se encuentra con oportunidades como una presa, una gran fila, Voy a invertir el tiempo en algo que me haga sentir muy bien. Y cuando veamos un carácter por aquí, se encuentra en Costa Rica. Yo sé que es pura vida y lo he vivido. No sé si se encuentre un carácter difícil de, re de repente, por ahí. Sí, de repente. Sale alguien con un carácter difícil que llamamos. Entonces, ese es un área de oportunidad para que ustedes emerjan ese océano de virtudes que son. Y puedan refrescar a alguien que quizá está acalorado por la molestia, la ira o la irritación. Y... ¿De dónde viene la molestia, la ira y la irritación? ¿De dónde será? De la actitud que decidimos tener. Yo decido si molestarme o no. O si contrarresto esa energía que está ahí y que me puede afectar, ya sea que alguien se esté enojando, o si hay algo que sucede y que de repente aprieta un botón, sí y de repente sale una reacción, sí, porque tenemos que tener una percepción un poco más abierta de lo que está sucediendo y no tomarnos las cosas tan personalmente eso nos está afectando entonces cada persona tiene el derecho a sentir lo que quiere si esa persona quiere sentirse irritada irritable, tiene ese derecho que no se va a sentir muy bien y Tengan cuidado porque también afectamos al cuerpo. Entonces, ¿cómo transformar una energía que llega a afectarnos? Eh, tenemos que ir un paso atrás. Es como... Cuando vamos al cine, y bueno, hay actores, están actuando, pero yo estoy sentado observando. Claro, si le entrego mis emociones, pues me voy a llorar, voy a, voy a sentir con más intensidad lo que pasa ahí. Pero nosotros practicamos algo que se llama observador desapegado. Les puedo decir que no es fácil lograr eso, pero como con la práctica del baile alguna vez logramos aprender a hacerlo muy bien, con la práctica de la meditación logramos dar un paso atrás, respetar lo que está sucediendo, pero no afectarnos por eso si no me beneficia. De otra manera, entro en procesos que me llevan tiempo subsanar. Es decir, me puedo enojar, después me tengo que calmar, después si dije algo tengo que pedir perdón o perdonar, y entonces ya se perdió tiempo de algo llamado vida. Disfrutar la vida. ¿a qué venimos? además de tomar café a ser felices a dar a compartir lo que somos por eso después compartimos lo que tenemos pero el primer paso es ser siempre es ser entonces si ustedes dan ese paso adelante en descubrir lo que ya son, porque nadie tiene que inventarnos, ya estamos aquí. Y traemos una historia de vida tan rica que nos ha dado experiencia y sabiduría. Yo no puedo ir al automercado a pedir un kilo de sabiduría y otro de amor y paciencia y ojalá, ojalá, pero yo soy quien lo genera segundo por segundo, si así lo decido, vean el poder del ser que son Entonces, lo único que tienen que hacer es hacer un mapa mental por la noche, de hacia dónde van a dirigir su energía mental al siguiente día. Hacia dónde van a dirigir el poder de su intelecto, que es el que toma las decisiones y hay que hacerlo fuerte. Por eso les invitamos a leer, nosotros tenemos libros y deciden leer a otros autores lo que a ustedes les calce lo que a ustedes les guste y tiene que ser en un momento en el que ustedes estén alertas yo sé yo sé que estamos trabajando entre 16 y 18 horas lo no sé pero ¿cuánto? díganme ¿cuánto vale un minuto de su vida? ¿Cuánto vale lo que han hecho hasta ahora? ¿Pueden decírmelo en colones o en dólares? Eh? No tiene valor. Entonces, cada segundo de lo que ustedes hacen es invaluable. Y cada segundo de lo que ustedes hacen tiene que ver con lo que son. Entonces, ustedes, seres especiales invaluables, si se dan la oportunidad de planear lo que quieren experimentar al siguiente día de su vida, si así ya han logrado objetivos, si así han podido pasar por obstáculos, se han hecho fuertes, experimentados, sabios que no puede ser cuando ustedes dirijan la energía que están manejando sin tanta atención la energía mental entonces el poder de la meditación plena tiene que ver con esta danza objetivo Intención, atención, virtud y poder. Ustedes deciden cuánto tiempo bailan, cuánto tiempo danzan, cuánto tiempo meditar y danzar entre el intelecto y la mente. Y ustedes van a obtener un recurso tan ilimitado como lo que ya son, pero ahora totalmente enfocado. ¿Sí? Sí. Nuevamente. El poder de la intención es lo primero. Cuando yo decidí, um, miren, sucedió en mi vida que tuve que empezar a cuidar a una persona ya, no 24, 36 horas, así se hace físicamente, parecen 36 horas, porque es día y noche, pero internamente, yo decidí enfocar en mantener una actitud mental alegre. Y decidí verlo como una oportunidad y no como una carga. Decidí leer con atención plena. Ahí es donde aprendí a enfocarme en las palabras de los libros que yo leía. Porque, ¿saben? Yo no podía perder el tiempo. No podía darme el lujo de perder un tiempo que tenía para mí porque era corto. Y si yo no sacaba provecho de 15 minutos antes de empezar un día donde yo ya no sabía en qué momento iba a tener tiempo para sentarme y ya no digan meditar, leer o hacer algún otro tipo de actividad yo tenía que tomar el beneficio total de ese tiempo entonces yo no sé cuánto tiempo libre ustedes tengan ¿Cuánto tiempo se dediquen a ustedes y cuánto tiempo dediquen a los demás? ¿Cuánto tiempo dediquen a ustedes y a sus relaciones? ¿A sí mismos y al trabajo? No lo sé. Lo que sí sé es que en un segundo yo puedo recargar mi energía por meditar. Si decido con atención plena y consciente de sacar provecho de ese segundo, porque yo no sé el día de mañana si lo voy a tener. Cuando uno está cuidando a alguien, y esto me lo dijo la geriatra, uno puede morir primero por el tipo de esfuerzo que uno está haciendo, ¿eh? entonces, ahí tuve que tomar doble provecho de cada minuto, de cada día, porque yo no sabía si yo vivía antes. Entonces, el tiempo es algo tan valioso, tan importante de aprovechar, por eso les digo, es lógico que se ha vuelto común, que si yo veo mucha gente y tengo que esperar, eh, es como una reacción en cadena que ya se hizo común. Lo primero son las muecas, ¿no? Que no entramos a un banco, vemos mucha gente y sonreímos, sino... ¿Sí? La presa, ¿sí? pero no seamos presos del tiempo seamos creadores del tiempo el tiempo es mi creación porque yo estoy decidiendo en qué invertir el tiempo entonces decidan en qué pensar para su propio beneficio y día por día estarán ganando, ganando una inversión que no tiene precio. Porque nuevamente les pregunto, ¿cuánto vale la serenidad de su mente? Y la maravillosa noticia es que yo soy dueño de eso. Yo permito lo que entra y yo puedo prohibir a una energía negativa, no la voy a aceptar, venga de donde venga, no, porque tengo esa dignidad. Tengo ese poder de decidir qué permito que entre y qué decido que no entre. Entonces, si yo cuido mi tiempo cuido mis pensamientos y cuido mis decisiones. El tiempo que yo tenga para mí será de mucha calidad. Porque miren, hay caracteres difíciles, presas y lo que quieran. Y en algún momento se va a abrir la calle y voy a pasar y tal y cual. Pero con la persona con la que tenemos que estar 24 horas al día, somos nosotros mismos, ahí sí, aunque queramos escaparnos a Caguita, Cartago, donde me digan, no va a ser posible. Es una energía con la que tengo que estar constantemente el propio ser. Entonces, qué mejor si estoy disfrutando de quién soy. Tengo que disfrutar de la energía que soy porque soy algo especial único y maravilloso que está impregnando algo en este momento aquí y ahora. ¿Sí? Entonces, ¿ven lo que es el valor de un segundo? Bien aprovechado. Entonces, hay que obtener un beneficio en la mañana Tome el poder del alma suprema. Él está siempre ahí. Y como padre lo que él quiere es que en este momento obtengamos el mejor beneficio de nuestra propia energía que es la que tenemos a la mano siempre y de la de él. Y en la noche se si hacen este mapa mental de a dónde quieren dirigir su día, su en el día de mañana, ¿dónde van a dirigir su energía durante el día? Entonces, puede ser a generar paz. Hay muchas situaciones que en este mismo segundo la necesitan. Puede ser a generar amor para quienes en este momento se sienten solos. Lo que ustedes decidan. Eso se va a volver una realidad, porque el poder de la mente es enorme. Sí. Pues vamos a tener una última visualización. Pueden cerrar sus ojitos. Respiren. Relájense. Y ahora en la pantalla de su mente emerjan una flor, la flor que más les guste, una hortensia, una rosa, una orquídea. Ustedes deciden cómo es esa flor, el color la fragancia, el tamaño. Experimenten que esa flor está en sus manos, asequible, fragante, floreciente para ustedes. Esta flor está llena de buenos deseos, de sentimientos puros, de paciencia, de serenidad, de amabilidad, de respeto, generosidad. Esta flor es para ustedes. De ustedes para ustedes. Disfruten. Ustedes son alguien que merece lo mejor. Pensar lo mejor de sí mismos. Sentir lo mejor de sí mismos y crear lo mejor para sí mismos ahora sientan que esa flor está iluminada por el sol ese sol que puede hacer crecer, renovar, ese sol es el alma suprema, es la energía que puede transformar mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras y mis acciones. Permítanse ese regalo diario y como esa flor necesita del sol vayan a él cada que necesiten de paz, de serenidad de cualquier virtud tenemos derecho a ello respiren profundo pueden abrir sus ojitos Y sentir gratitud por este momento. Muchas gracias.